Porque hacía tiempo que deseaba verle Porque había oído muchas cosas acerca de él Y esperaba verle hacer alguna señal Le hizo muchas preguntas Pero él, nada le respondió Estaban los principales sacerdotes y los escribas Acusándole con gran vehemencia Entonces, Herodes, con sus soldados Le menospreció y se burló de él Vistiéndole con una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y aquel día, Pilato y Herodes, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, «Me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en él delito alguno de aquellos de que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre, así que le soltaré después de castigarle. Tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Pero toda la multitud gritó a una, diciendo... ¡Fuera con eso! a Malabar! Malabar! Malabar! Este había sido echado en la cárcel por rebelión en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a gritar diciendo: ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Él les dijo por tercera vez: Pues qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré y le soltaré, pero ellos insistieron a gritos, pidiendo que fuera crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes se impusieron, entonces Pilato sentenció que se hiciera lo que ellos pedían, le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Cuando le llevaban, tomaron a cierto Simón de Sirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo, y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo, Hijas de Jerusalén,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 y otro a la izquierda Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo a otro salvó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 que os gobiernen setenta hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras. Y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec porque decían, nuestro hermano es. Y le dieron setenta ciclos de plata del templo de Baal Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ophra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobaal, setenta varones, sobre una misma piedra, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron y eligieron a Abimelech por rey, cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Jerisim, y alzando su voz clamó y les dijo.